Una imploración, ¿verdad? Implorando. Un ruego. Un, un ruego que ha hecho correctamente, gracias a Sergio, el presidente de la República, Luis Abinader, eh, pidiéndole a la población que haga el uso correcto de esta facilidad que en medio de esta situación de covid han, han diseñado y van a dar las autoridades eh, la de salud pública y es permitir verdad, que haya un desplazamiento de las personas hasta las 9 de la noche en horario de Navidad y ya en, en el 24 y el 31 hasta la 1 de la mañana. O sea, vamos a hacer, queremos unirnos y, y asimilar de manera correcta esa, esa petición que hace el presidente de la República a todos sus compatriotas, a todos los dominicanos, para que respetemos y hagamos el uso correcto ante esta situación de flexibilización que hacen las autoridades. Recuerdo que nosotros hemos, nos hemos pasado diciendo todo el año que somos nosotros responsables de lo que estamos viviendo. Y vamos a seguir responsables de lo que siendo responsables de lo que podamos vivir a partir de este momento. Yo sé que eh, eh, las autoridades han flexibilizado tomando en cuenta el confinamiento que hemos nosotros estado viviendo. Y no es fácil. Así como decía el presidente, también las autoridades que son las responsables de hacer cumplir las medidas también ya están cansadas, están locos o deseosos de que podamos volver a la calle y que esto pueda volver a la normalidad. No somos nosotros como simples ciudadanos. También las autoridades que están llamadas a aplicarle a hacer que se cumplan, también ya están cansadas de esto. Pero esa es la realidad que vivimos en el mundo y de manera especial en la República Dominicana. Vamos a cumplirla, vamos a acatarla, vamos a disfrutar nuestra Navidad manteniendo el distanciamiento y utilizando las mascarillas. Vamos a atender este llamado, esta petición que hace el Presidente de la República para que en esta Navidad eh, podamos cuidarnos y no contagiarnos y poder seguir disfrutando de este regalo que es el más eh, importante que Dios nos ha regalado que es la vida. Eso es así. Eso es así. Mira, y el, hay algo que nosotros ten, nos llena de tranquilidad y es el aviso que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, cuando dice que la vacuna anti-COVID eh, prácticamente está segura para la República Dominicana alrededor de más de 10 millones de dosis porque eh, de, estamos inscritos en las dos investigaciones y las dos que están aprobadas hasta, hasta ahora que es la de Pfizer y de AstraZeneca yo creo que es un, buena, un buen un alivio para cada uno de los dominicanos ya que a, a mediados de la, del primer trimestre del año podrá, eh, podremos obtener esas vacunas para así eh, tratar de finalizar este estado de pandemia que hay a nivel que hay de, del coronavirus ya que ciudades grandes ya empezaron su vacunación en masiva eh, países para así eh, nosotros eh, eh, tratar de llevar un poquito de tranquilidad aún así también hacer el mensaje de que eh, debemos de protegernos de llevar alineamiento, del distanciamiento del uso correcto de la mascarilla y todos los demás así que eh, no es que ya la vacuna está aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana porque entre lo que viene la vacuna podemos perder amigos, hermanos podemos perder eh, hasta su propia vida, eh, nuestra, nuestra vida, con algunas eh, cosas que no debíamos hacer y lo hicimos. Aunque algunos tenemos el, el, nuestro destino es trabajar con pacientes y por lo tanto eh, necesitamos un poquito más de, de la ayuda del Señor para que no contagiarnos, porque vivimos... a, a vivo en el, en, el, en, el, en el filo del cañón o sea, vivimos en la trabajamos en el área donde donde la mayor contaminación hay que son los, los centros médicos, sí. los hospitales pero por lo menos también nos cuidamos eh, es, si usted sí. ve que un médico se cuida, te, te, cuídese usted también porque entonces ¿en qué estamos? yo, yo bueno, creo que es una buena noticia sí. otra observación seria también que queremos hacer y es el dato que dábamos en el día de ayer que lo refleja la prensa eh, lo reflejaba la prensa en el día de ayer, y es recordar que el 65% de los, eh, de los responsables del contagio del COVID-19 es la población joven, el 65%. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, también yo quiero eh, hacer eh, que hagamos esta reflexión y es pedirle a la juventud, llámese a los jóvenes de que son 18, 25, 30 años, que han, han sido los responsables de los contagios, de este COVID-19, a que tenemos, a, tenemos que pensar, vamos a, a sentarnos un poquito y sobre todo también los padres, vamos a, a, a, a tratar de hacer esa reflexión en familia, de no limitarnos, a salir, porque cuando el joven sale a, a compartir en un ambiente, a tener ese contacto, cuando regresa a la casa, va a darle su abrazo, ese beso a su abuelito, a su papá, a su mamá. Entonces, está poniendo en riesgo la vida de esos, de esas personas que son vulnerables a esta situación. Entonces usted se va a sentir culpable va a caer con ese, con esa conciencia, sí, sí. esa culpa de que por usted contagió a su abuelito, contagió a su papá. Contagiar los que se quedan en la casa, vamos a reflexionar sí. un poquito, vamos a aprovechar esta época de Navidad, que yo creo que es la más importante para reencontrarnos con nosotros mismos y agradecer, dar, seguirle dando gracias a Dios, serio, que esto que estamos haciendo nosotros, tú y yo, y los que nos están, y, y, lo, y el equipo, es gracias a Dios. Entonces, vamos a respetar. Sí. Esto es un momento de darle gra gracias Señor por darnos la oportunidad de seguir viviendo gracias por darnos de seguir viviendo y poder compartir esto que estamos haciendo, entonces yo creo que este es el momento de que nosotros hagamos ese inventario interior en nuestros corazones sí. para seguir dando gracias a Dios sobre mira, todo mira, la Victor, gratitud. te voy a leer algo que me mandó mi hermana, la hematóloga que dice, gratitud en el año de la muerte estoy vivo, en el año de la enfermedad estoy sano, en el año de la escasez he sido bendecido con el pan de, en mi mesa en el año de la caída estoy de pie en el año del temor estoy confiado en el año de los desastres estoy seguro este ha sido un gran año confío en Dios cuando todo el mundo parece ir a la deriva nuestro, nuestra barca sigue aún en su camino y no se han hundido y no, sea, y no ha sido por nuestra fuerza sino solamente por su gracia gracias a Dios porque este año este gran año Sigo aquí, de pie, con salud y con toda la fe en la que saldremos adelante. No sé quién escribió esto, dijo ella, pero lo quiero compartir con ustedes. Entonces, es el momento de dar... Yo no sé si usted que me está viendo, usted cree en Dios, si usted tiene fe. Nosotros sí creemos y tenemos fe. 2300, casi 2400 muertos tenemos en la República Dominicana que no pudieron... ¿Verdad? Ganar la batalla al COVID-19. Nosotros, gracias a Dios, los que estamos respirando, los que estamos vivos. alguna razón ¿verdad? tenemos para estar aquí y alguien ha impedido. Lamentablemente, eso que se han muerto. Entonces, no vamos a seguir nosotros haciendo cosas, haciendo acciones que pueda aumentar ese número de muertos y que nosotros después nos sintamos responsables. Así que vamos a reflexionar. Vamos a quedarnos en nuestra casa. El 24 de diciembre vamos a cenar, a compartir lo que tengamos en la mesa con nuestra familia y vamos a quedarnos ahí para evitar que esta, esta pandemia pues siga arrancándonos eh, dominicanos, ¿verdad? Que tienen también el mismo, el mismo deseo de seguir disfrutando de este regalo de Papa Dios que es la vida. Así que a reflexionar tranquilo, a dar gracias a Dios que nos ha permitido y estamos convencidos de que seguirá permitiendo que nosotros estemos aquí disfrutando de este regalo que Él nos ha dado. Así que vamos a reflexionar, a disfrutar esta Navidad como si fuera la última Navidad, pero claro está junto a nuestros seres queridos, junto a nuestras familias. Ahora debemos estar más cerca que nunca, sobre todo en este distanciamiento.